estando la impresora apagada pero conectada se oprime la pantalla al centro vale al centro superior y luego oprimir el botón de encendido hasta que se encienda la impresora y luego muestre una ventana negra listo luego oprimir al centro de la pantalla la impresora se apagará y se encenderá en modo de reparación. ¿Listo?